De nuevo a otro video aquí en mi canal de YouTube, en el día de hoy les traigo un video increíble Cabe resaltar que no tiene nada que ver con el maquillaje que tengo puesto, pero en el día de hoy les voy a enseñar unos tips, unas recomendaciones, unos hacks, como los quieran llamar, súper importantes para hacer que nuestras pestañas se vean más largas y voluminosas. Cabe resaltar que he probado absolutamente todo, extensiones de pestañas permanentes, etcétera, y la verdad es algo temporal que cuesta dinero y pues simplemente... Creo que esto les va a ayudar un montón si no quieren gastar tanto dinero y lo pueden hacer en casa con cositas que ustedes ya tienen, así que les va a ayudar un montón. ¡Comencemos! primero que vamos a hacer es que vamos a coger polvos traslúcidos, en este caso yo voy a utilizar los de Thermaplan, son mis favoritos y la idea es que cojan una brochita pequeña y comiencen a aplicar el polvo traslúcido en todas sus pestañas. Es importante que la cepillen antes, es como cepillarse el cabello antes de, no sé, alisarlo Ondularlo o lo que sea, es exactamente lo mismo. Así que primero cepillenlas y luego aplican el polvo trasluz Vamos a utilizar ya nuestra pestañina. Yo les recomiendo utilizar una pestañina que tenga una brocha bien gruesita, que tenga varios pelitos y no sea de las delgaditas. Lo más importante para este paso es que por favor limpien la brocha um, después de sacarla del tubito. Porque hay demasiado producto y muchas veces es un producto innecesario que no necesitamos y estamos es, pegando nuestras pestañas y se va a ver terrible, se van a pegar y no se va a ver bonito, la verdad. No se preocupen que no van a perder producto porque el producto va a volver a meterse a la botellita entonces no van a perder absolutamente nada. Es importante que cuando apliquen la pestañina en la raíz hagan los movimientos de lado a lado pero cuando comiencen a extenderse a lo largo de las pestañas lo hagan hacia afuera yo sé que muchas veces hacemos este movimiento de lado a lado por todos los pelitos hasta llegar a las puntas pero esa no es la idea porque se van a acumular, van a haber grumos, el producto se va a ver terrible y las pestañas se pueden pegar y no se van a ver bonitas como queremos Vamos a utilizar una brochita en lo posible que esté limpia y una bolita de algodón. Entonces la idea es que pasen la brocha de esta manera por la bolita de algodón para sacar algo de algodón y que quede en la brocha, es lo más importante. Y después de esto vamos a pasar la brocha con estos pelitos de algodón por nuestras pestañas, yo sé que ustedes van a decir para qué voy a hacer esto, pero esto les va a dar un efecto más alargado cuando apliquemos la segunda capa de pestañina y también esto les va a ayudar un montón a que se comiencen a separar un poquitico más, lo importante es que lo hagan lo más rápido posible antes de que la primera capa de pestañina que aplicamos se seque. Si para este punto sienten que las pestañas están muy pegadas o tienen grumos en algún lado o algo, pueden utilizar este separador de pestañitas que a mí me encanta, me fascina. Simplemente lo van a poner en la parte como de la raíz de sus pestañas, eh, cierran el ojo y ya, eso es todo. Ahí van a sacar como el producto en exceso, lo que sea, y las van a separar un poquito más. Vamos a continuar con nuestra segunda capa de pestañina. Para esta capa a mí personalmente me gusta utilizar una pestañina que tenga un cepillito más delgado como este que ven aquí. Y me gusta simplemente utilizarlo de medios a puntas, dependiendo de cómo se vean mis pestañas. Si siento que falta un poquitico más en la raíz, lo paso desde la raíz, pero si no es necesario, simplemente en las punticas y en el medio. Es suficiente. Perfecto, miren qué belleza. Este es el antes y el después. Obviamente se ven mis pestañas mucho más largas. Cuando hacemos este procedimiento, puede que ustedes digan es muy largo. Es muy tedioso, pero créanme que ya cuando lo tienen más que claro va a ser muy rápido y no se van a demorar mucho tiempo. Les voy a mostrar también la diferencia para mí personalmente que hay entre el ojo con primer y el ojo que en el procedimiento que les acabo de mostrar se ven totalmente diferentes. A veces siento que con el primer las pestañas quedan demasiado grumosas, quedan con mucho producto innecesario y la verdad he visto que pasa con muchos primers, no sé si es solo a mí. Pero eh, lo he probado con varios primers y mis pestañas siempre tienden a juntarse, a pegarse y no se ven muy bonitas y quedan como rectas en la parte de afuera. Recomendaciones súper importantes que tienen que tener en cuenta. Si ustedes tienen alguna pestañina que ya no funcione, que no esté pintando, pero que todavía está muy nueva, muy reciente y obviamente no se haya vencido y ustedes la quieran utilizar porque les encanta les recomiendo utilizar solución para lentes de contacto aplicar unas cuantas goticas, unas 4 o 5 goticas e ir mezclando les aconsejo no adicionar demasiado líquido de lentes porque esto de verdad puede dañar la textura la pestamina no va a funcionar igual así que les recomiendo hacerlo de a poquitos y así pueden mirar la textura poco a poco mis amores es súper súper súper importante que lo tengan en cuenta es siempre mirar la fecha por así decirlo de caducidad de nuestras pestañinas obviamente no tiene una fecha específica sino es desde el momento en el que utilizamos y abrimos por primera vez nuestra pestañina van a comenzar a contar estos meses algunos dicen seis meses otros dicen 12 meses pero aparece como una botellita con el número y la M, así que tenganlo muy, muy en cuenta. Y pues ya cuando vean que en verdad está muy viejo, es hora de cambiar la pestañita. Bueno, mis amores, eso fue todo por el día de hoy. La verdad, era un video que quería compartir con ustedes. Algunos secreticos que sé que les van a funcionar muchísimo. Si lo hacen en casa, si lo practican, cuéntenme qué tal les va, cómo les fue. Espero que les haya gustado este video. Y no se les olvide visitarme en mis redes sociales, en mi Instagram y en mi Facebook. También los estaré esperando por allá. Obviamente también estamos con la nueva fase de Instagram, que creo que también me está gustando bastante. Se llama Reels. Y por ahí también les estaré compartiendo muchos, muchos videitos, así que no se lo pueden perder. Por ahora les mando un besote gigante y nos vemos en el próximo video. Bye.